Hola, ¿qué tal? Soy Pibader de JugandoenLinux.com Y nada, hoy vamos a echar una partidita Primal Light. Y como podéis ver vamos a regalar una llave de Steam. Así que atentos al vídeo porque iré diciendo las tres partes de la llave. Primal Light es un juego que conocimos a través del canal de Matrix, nos lo comentó el amigo Dean. Y nada, llamó la atención porque eso estaba hecho. Está hecho en Godot puse en contacto con los desarrolladores y bueno me hablaron bastante de su juego y bueno venga vamos a probarlo a ver qué tal el juego tiene un aspecto uh, bueno indie retro vale 16 bits total Simple, vale. Tenemos las opciones. ¿Me recuerda a las antiguas recreativas. Lo voy a jugar en modo relajado, vale. Para, bueno, a ver si llegamos más lejos. Yo creo que lo último es ponerlo normal, vale. Pero a veces, pues lo pruebo un poquito y me arranco. ¿vale? Entonces, para que el vídeo sea un poquito más llevadero, lo vamos a poner relajado. Tiene una cosa curiosa que me estuvieron contando: que la han puesto en la última versión, la 2.0, y es que eh, han puesto un Next Game Plus. Lo que pasa es que, como cada vez que retome el juego, puedes. Eh, digamos darle un plus de dificultad vale y te van a aparecer enemigos en diferentes sitios a lo mejor te aparecen nuevas habitaciones venga vamos allá bueno una noche trágica en la pacífica en el pacífico pueblo Parece que hubo una maldición. Pase 1. Y nosotros llevamos a este hombre azulillo. Krog. Bueno. Parece que aquí ha caído una maldición. Tienes que recuperar 12 artefactos. Que están por estas tierras está lleno de trampas, peligrosas, monstruos. Y a ver si, bueno, pues, se si pueden deshacer de esta maldición contra su tribu. Salvar de esta gente. ¡Una Salta Croc! ¡Vamos allá! Bueno, son dos desarrolladores, ¿vale? A ver, puedo entrar aquí... Mira, está la live. Un programador y un artista. Y... y bueno, tiene su mérito, ¿vale? Dos personas han estado trabajando durante dos años. Como veréis, yo no soy... No me experto en esto. Aquí me encantan la moneda. Nada por todos sitios Vale Aquí el campamento Que podemos salvar Bueno, pues voy a ir diciendo A ver, espérate eh, Vale, sí Puedo... Ah, bien hay secreto A ver, me decían que tenía un toque Metro y Voy a ir diciendo la, la primera parte de la llave, ¿vale? Allá vamos hay que para decirla mientras juego. Este va a ser el primer reto. Eh, 9N... Bueno... H... N, otra vez, de Navarra, Y. Repito. 9N... H... N... De Navarra, Y. ¿Vale? Vale, aquí me dice que intente un salto súper largo... Pero... Eh, estos dos chicos, bueno, como os decía, tienen un, una fuerte influencia en Blasfemios, en español juego blasfemio. Que si sí se nota un poquito, salvando la distancia, ¿vale? Estamos hablando de, bueno, de un juego hecho por dos personas. Todo su amor, que son dos personas. Pero ojo. Me gusta, eh, me gusta. La forma Ellos dice que tiene un poco de Metroidvania. Quizá un toque, ¿vale? Y también tiene influencia... Bueno, creo que tengo que recargar. Sí. Dice que tiene influencia en Hollow Knight. Supongo que... No sé... En... Alguna mecánica, ¿no? algún Bueno, es cierto que Hollow Knight... A ver, es, es mucho colonia. A ver, sube esta escalera. Sí. Ajá. Ah. Ha encontrado el emblema de Ur. Se va a ver inventario y equipar Habilidades. Dice que debo estar en un... en un campamento para hacer esto. O sea, para campamento activo habilidades. Pues sí, eso es típico de algún juego. Digamos. Bueno, ya sabemos que es aquí activo la, la habilidad de, para ver la energía de los de lo enemigos. El... Moneditas. A ver, este, el puñetero. Me cargo. El juego no es difícil, pero a veces tiene ese puntillo. Bueno, hay que disparar para arriba. Que tiene mérito que es un solo artista, eh. Porque deciros que la música me ha gustado mucho. Empecé a escucharla un poco para. Vale, vida extra. Así que tenemos que ir buscando lugares secretos. Que supongo que será donde encontrar las habilidades y vida extra. Bien, muy bien. Bueno, pues empezamos... Bien, empezamos en el... En el campamento. Ahora este de los huesos no gusta. Está un poco puñetero, ahí subió. ¡Uf! es muy dura, ¿vale? Esto no es un Mario Bros, esto no es. No es del este, ¿vale? se hace más o menos donde donde te imaginas que.. donde piensas que va a aterrizar el personaje. Aterriza, ¿vale? Aquí tenemos otro Campfire. Bien. Eh, y esto pinta de. Ah, vale. Préfet Fuego, para lo que me voy a encontrar ahora. <ríe> ¡Qué cagado soy! <ríe> tira, tira, tira. Ya le voy pillando el truquillo a esto. Oh, qué puñetero, ¿eh? Y me quejaba del tío los huesos. Aquí no tengo más nada. ¿Y este amigo? ¡Ajá! Me da vida extra. Oye, pues mira. ¡Ah, oh, otra! Nada, que ya tengo suficiente No tengo suficiente monedas. Bueno. Eh, esto ha sido un jefe. Esto parece que ha sido un... A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Aguanta, aguanta. ¡Oh! Vaya por Dios. A ver, este me da la otra vida. Ahí está No tengo más pasta, vale. Venga, a ver si lo somos el jefe. No creo que es muy difícil. ¿Eh? No me pilla ahí Bueno, no ha sido difícil, ¿vale? Así que vamos a por la otra parte de la llave Segunda parte de la llave 9, 0, R de Roma, C de casa, 2 Como la fase que vamos a empezar Repito, ¿vale? 9, 0, R de Roma, C de casa, 2 Bien. Bueno, más amigos de estos Vamos a darle para arriba Por aquí Hay mirando bien porque lo mismo me estoy saltando algún secreto, eh pero no me gustan los de los huesos. A ver... A ver. Tengo un problema y es que ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! de recogerlo todo. Así que me cuesta dejarme alguna moneda atrás. Si no fuera porque estoy grabando el vídeo. <risas> eh, la música me gusta mucho, eh. La música me gusta, pero mucho. Y os digo, vuelvo a repetir, un artista todo esto... Bueno, me han dicho que tardaron tres años en hacer el juego, vale. Ha sido, pues bueno, el juego que siempre habían querido hacer Se pusieron en serio, entre los dos A ver Y, bueno oye, Muy, Muy bien, ¿eh? Está nada, nada mal lo han tomado muy profesional, ¿vale? Me han dicho que todo el tema. Sabéis que los juegos indie muchas veces hay cosas que. ¡Eh! Por aquí hay algo, amigo. ¿Se me ha escapado algo? ¿No? Muchas veces los juegos indie, pues de. Cuando son pocas. Sobre todo cuando son pocas personas, ¿vale? Pues a veces descuidan. Eh... No es que descuiden, no pueden o no tienen. Eh... Pues, por ejemplo, el apartado de música, ¿vale? O sonido, música. Eso es algo que a veces pues cogea, ¿no? Y. ups A ver. Y bueno, pues. No veo que en este juego cogéis, ¿vale? A ver, aquí había algo. Ajá. Vale, esto me va a abrir algo. Ese algo. extra. Oh. ¿Eh? Uh. Yeah. Bueno, un clásico. Las ruedas, los la pinchos, ¿verdad? con pues lo que comentaba no creo que, que se lo han tomado con misma con profesionalidad no, me pongo a hacer un juego y a ver qué pues, lo he visto en muchas veces vale gente que empieza y que y que bueno a veces solo piensa que programando y buenos gráficos y nada más no y bueno y, pues, esto es un arte y... ¡Ay ¡Oh, no! ¡Qué tocado! Todo cuenta para que salga un producto bueno. Eh, ahora mismo mientras hacemos este vídeo este juego está de... a ver, este por aquí... Es? La salud. Gracias. Muy bien. Perfecto. El juego me ha dicho esto. Me recuerda mucho hablar de El juego. Me ha dicho que tienen 10 fases, vale Tiene un grupillo de fans, vale Que hacen speedrunning, ya sabéis A ver quién, quién acaba más rápido el, el juego eh, Bueno, tiene su, su grupo de fans que le... Un grupillo de culto, vale y Es que, pues... ¡Ajá! Ah, ¡Oh, amigo. Qué puñetero, no lo he visto aquí. No. está 4 cuatro euros. Y ahora mismo... Ya hacemos el vídeo mientras están las ofertas de la Ay, no. Metió la pata. Pues... Está a cuatro euros, ¿eh? Y... Oye, si ¿sí este tipo de juego... Pues vale la pena, ¿eh? que tienes los niveles de dificultad, ¿vale? Relajado, pues si no te gustan los juegos de los tipos celestes, ¿vale? Un poco con ese puntillo de masoquismo y de reto parable, pues no pues lo puedes jugar, ¿vale? Así, como lo estoy jugando yo ahora, es cierto que a mí me gusta un pelín más de dificultad, ¿vale? Que Godot, juego 2D, no problema, eh. Vamos, vamos. De dicho que vas cogiendo habilidades, no sé si me da tiempo a coger alguna habilidad. Casi, eh Casi, casi Bien Ah, no sé si tenía Ah, tenía que activar esto Ay, ay, ay, ay, ay. Uf. Pues si no me equivoco Aquí va a haber otro Boss Dame, dame, dame vidas. Ah, que no tiene más nada que darme. Venerme. Vale, amigo. Uh uh. Sí, por ahora los jefes. A ver, que Sí, relajado. Eh. Oh, eh. Pero.. No son los jefes de Fallonite. Knight, así que te lo recordaré a al desarrollador. Cuando se pues si no. inspiras en a Knight. ¡No! Bien. Cuando te inspiras en Fallonite, los jefes. <ríe> Amigo. A veces es un poquito exagerante. A ver, posturita de triunfo. Oye, vamos a dar la última parte de la clave. Porque. Vamos a ir terminando el vídeo. No quiero. Porque llevo ya tres fases y son diez. Y esta parte me gusta mucho, ¿eh? Voy a jugarla un poquito más. Y de nuevo, qué música, ¿eh? ¿Eh? Vale, por aquí. ¿Eh? Vale. Estoy preparándoos Que digo la última parte de la clave ¿eh? Allá va H K de kilo T de casa X e, Y latina Repito H, K, T de casa X, Y latina Pues nada, enhorabuena al Primero que haya corrido Coges la llave. Bueno, me dice aquí que, que es. abajo. Ajá. Con una habilidad, como había dicho. Y me deslizo. Me gusta, me gusta esta habilidad, oye. Hola. Oye pues ah, bien, bien Aquí tenemos la palanca, bueno, a respecto, bomba otra vez Bien, bien, bien Os oh, vuelvo a repetir, a mí el juego me ha gustado bastante Me alegro mucho que por una casualidad me haya encontrado, haya conocido a los chicos de Fajim Ahí, hey. hay aquí? salgo del juego? ¡Uh! ¡Oh! ¿Esto qué es? esto no son... Son como zonas... Para conseguir algo. No son bosses en sí. Yeah. Carga, amigo. Bien, bien. Vale, vale. Aquí tenemos el cócleo. Cargado. Dicen de primer incremento de la fuerza después de matar a un enemigo. Solo puedo tener dos. Vale, pues que no me gusta el los. Venga. Ay, otra vez. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Venga, venga. Llega. Me engancha, ¿eh? Me engancha. Lo quiero dejar. Oye, os lo recomiendo, ¿vale? Si os gusta este tipo de juegos, si os van los. no oh, bomba, no! Este estilo, este tipo de plataforma, un poquito de A su sitio oh, wow. ahí. ¡Ay! ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué canadón, amigos! Qué canadón. Bueno, chicos. Eh, me ha encantado este juego, ¿vale? Me ha encantado este juego. Lo voy a seguir jugando. Os lo recomiendo, ¿vale? Enhorabuena al que haya conseguido su llave. Eh, y nada, os dejo... Voy a dejar un artículo resumiendo un poquito lo que de este juego y os pondré el botón para que si queréis comprarlo lo tenéis en steam yo digo cuando está de oferta esos 4 euros creo que merece la pena vale merece la pena y pues nada me, me alegra de nuevo os digo haberme cruzado con este juego esto ha sido todo por, por hoy espero que hayáis disfrutado de Broma Light contadnos en Telegram en Matrix que os parece a vosotros quien la haya tocado espero que, que haya tocado la llave que me cuente qué tal si, si le ha gustado también y si tipo eh, esto sin art de 16 bits mola eh mola pues nada hasta otra amigos adiós adiós adiós